Bueno, estamos aquí en este rinconcito de las consultas y es un lugar que le tomamos, le pedimos prestado al videocurso en realidad. Nos quedamos acá, Miriam se levanta, termina y, y yo le robo el armado, el escenario para poder este, hacer eh, de alguna manera, eh, hacer este, visible, eh, tangible lo que aprendimos durante 30 años, qué sé yo, para que sea visible para vos, para que puedas verlo. Hay gente que no puede ver la salida. Recuerdo siempre al doctor Rogelio Dovidio cuando dando una conferencia decía el único mérito entre ustedes y yo es que desde el lugar donde yo estoy puedo ver la puerta de salida y ustedes no, porque me están mirando a mí. Entonces eh, este rincón se formó para eso, ¿no? para que yo quizá desde acá me sea más fácil mostrarte la salida. Miriam se queda un ratito más. Sí, porque Mónica te quería preguntar: ella pasó la apariencia de un cáncer y está muy bien, y quiere trabajar con las cartas de perdón que lo viene haciendo con su marido, con su, o sea, las cartas de su mamá, de su papá. Y se le ocurrió hacer una carta para liberar a los hijos de la experiencia de la apariencia de cáncer. Me dijo, pregúntale a Silvia si corresponde que yo le haga carta a mis hijos para liberarlos de esta experiencia. Sí, te libero del pensamiento que creó en mi realidad. Es una enfermedad que provocó angustia. Te libero de eso, de provocar angustia, porque eh, puede ser amplio. El, el, la repetición no siempre es, tuvo cáncer, tengo cáncer. La repetición es emocional. ¿Quién sintió? Liberar claro, liberar las pautas. Exactamente. Entonces, no importa si mi, mi padre me libera de la que en mi cuerda genética haya eh, problemas de, he, hepáticos. De lo que me libera es de la ira. Que es el, el hígado es el asiento de la ira. De eso me tiene que liberar. ¿no? ¿De cual, ¿Cuál fue el rencor? que en ella generó la enfermedad porque parece que cáncer es el rencor y el hígado es la ira bueno, ¿cuál fue el rencor? bueno, te libero hijo de albergar rencores no me imites, no me copies más allá del desenlace que pueda tener eh, en, en el cuerpo de cada uno el rencor yo no sé lo que te va a pasar a vos teniendo rencor te libero de esa pauta eso sería Muchas gracias. Gracias a ustedes.